Este, no estaba tan mal, ¿no? Se lo acabo. Me quedé en que despedía a Cocas y ahora volaba a Sumatra, para otra isla de Indonesia. Como cinco días antes de volar a Sumatra para bailar no sabía que yo iba para allá. Pues cuando llegué pues no tenía idea de nada, ¿no? Llegué a Medán y curiosamente en el aeropuerto, como no traía visa, este, me detuvieron. Estuvieron en el centro de detención. Ya tengo colección de esos. Y ahí estaban tres suecas. Estaba Stephanie, Micaela y Nova. Ellas pues, sabían todo de Sumatra y a dónde ir y qué hacer. Así que ahora me les pegaba a ellas. ¿no? Y fuimos a Bukit Lawang. A una expedición en la jungla. Tres días, dos noches para ver orangutanes, para ver otros este, gibones y silver no sé qué. Perdón, no nombres Pero estuvo súper chida la expedición. Comiendo, durmiendo en la selva. Conocí a Ollana y a Sebastián, unos españoles. Luego también a Manuel, un alemán. Estuvo muy chido toda la experiencia allá Y el regreso, fuimos caminando bueno, dos días por la jungla. El regreso fue el en, en río, el río de Janeiro. De ahí, ya nos separamos y fui al norte, a Bandache, a la playa de Ivo. Y ahí me quedé en un bungalow con la mejor cocinera de toda la isla, Mama. Y era tan popular que unos franceses se la pasaban ahí. Damien, Aline, Oliver, Fanny y Mark. Se la pasaban diario comiendo ahí. Hasta competíamos por el amor de mamá. Oh, Estuve varios días con ellos, estamos peleando, tratando de ver delfines, tortugas, este, tomamos kayak, todos oh, fuimos a oh, una oh, pescada, el otro Hasta que Aline y Damian tenían que irse, y ya, suficiente también para mí, me voy como quiera. Ahora en el ferry, por fin, después de no sé cuántos días de querer ver delfines, vi delfines ahí a lo lejos. Y traté de avisarles a estos dos, pero fue imposible. Ya nos separábamos ahí y ahora yo iba para la costa del sur. Estuve ahí en varias playitas, este... Curiosamente me contactó Andrew, un australiano, el que conocí con mi hijo, el Cocas. Nos conocimos en Ciargao. Y Kelly iba a estar en Lectoba. Me dijo, güey, pues vente para acá a visitar. Que va? Ahí te caigo. Entonces me fui directo a Lectoba y pues, lo vi. Estuvimos ahí unos días. Conocí a Pauline, una francesa. Conocí a Anika, una finlandesa. A Sanatana, un inglés. Ya teníamos nuestro grupo, ¿no? También lo vivíamos ahí. Tenemos saliendo de nuestro cuarto el lago directo a nadar. Lecto va. Es un lugar muy especial. Increíble, electo va. Y. Pues de ahí me tocaba separarme otra vez, ¿no? Tenía que seguir. Ahora me tocaba ir a Buquitinguí. En Bukitingui pues es. Tiene un, una ciudad bastante pintoresca. Tiene unos túneles que usaron en la guerra, en la prisión. Tiene una muralla. Y. Pues ahí estuve varios días. Incluso en una boda local me invitaron ahí unos que estaban celebrando, pues a comer y a las fotos y ya está. entonces ahí estuve con ellos y fui a escalar el Merapi y 4 horas me tardé en llegar a la cima solo que me agarró muy mal clima allá arriba incluso se me fastidió la cámara este, de tanta agua que me cayó entonces, tuve que seguir hacia la cima prácticamente ciego no veía nada con la neblina, no veía nada con la lluvia este, sí. saqué algunas fotos a donde llegué y el regreso fue un desmadre porque me oscureció. Cuatro horas me tardé en llegar a la cima y fueron seis horas, seis, siete horas para, para bajar. En la lluvia, con el lodo, un desmadre. Lo bueno es que conocí a nagana, un indoneso que venía con una cuadaca, Magdalena. Magdalena más bien venía con sus cinco hijos indonesos. Si no hubiera sido por ellos, no iba sé de a... sí, sí, sí, sí. yeah, yeah, sí. Ya de ahí nos separamos y yo regresaba a Bukitengui. Y ahora conocí a Iris, una holandesa. Y ya platicando que qué vas a hacer, que no sé qué, pues que Malik Maninjao. Ah, pues que ella también, nos fuimos juntos. Y nuestro plan era rentar una moto para dar la vuelta a todas partes. Y después de recorrer casi 200 kilómetros, regresando a nuestro hotel, este, hay, hay unas curvas de bajada. Estaba lloviendo, había diésel, había lodo, de todo. Y yo veníamos a 5 kilómetros por hora, 10 kilómetros por hora. Solamente que la bajada estaba demasiado empinada y fue demasiado freno. Se me patinó la llanta de adelante y nos caímos. Entonces fue un desmadre, mi codo, todo estaba desmadreado, mi rodilla, todos ensangrentados. Todo tan raro. Y ahora, en lugar de estar haciendo de cosas, la pasamos cinco días ahí, en, como en enfermería, casi casi, recuperando. Y. No nos quedamos sin ir a la vista, obviamente. Sí, hicimos dos, tres cosas por ahí. Y conocimos a Miriam, a Elke, a Josie, a Simon. Y también hicimos ahí, un, dos, tres, un grupo en el hotel. Y... Yo ya tenía que irme. Por ahí iba, dice es que a la mejor isla de acá. Y sí, estaba yo solo, me hacían de desayunar, me hacían de comer, tenía la playa para mí solo, pero no sé, la era un paraíso, ¿no? Estaba, me sentía como un náufrago tenía mi bungalow increíble pero... siempre te hace falta la gente total, pasé la noche y el día siguiente llegaron tres holandesas Nosotros este, ya estuvo más chido más compañía Chris Aline Elaine y tocaba la guitarra hicimos fogata en la, la playa este, fuimos a snorkelear este, visitar otras islas me la pasé muy bien con ellas este, y también no aguantaron más que una noche y se fueron así que otra vez me quedaba yo solo en mi paraíso, pero solo no sé, como cuando sí te vuelves un poco loco, eh, estar, estar completamente solo y sí, de por sí, yo no ayudo eso de tanta soledad está cabrón así que pasamos una noche más y el siguiente me, me fui ya ya no podía era demasiado, demasiada soledad y me contactó Miriam, la alemana que conocí en Maninjao y me dijo que para dónde iba, que ella también iba a estar viajando en el sur sola. Y pues quedamos que, pues que a viajar juntos, porque en Sumatra, en el sur, no vimos un solo turista. Completamente solo, viajar es un desmadre, nadie habla inglés, la comida siempre la misma. Entonces es un poco complicado viajar en Sumatra, en el sur. Pero bueno, fuimos a varias ciudades, fuimos a alguno que otro fuerte. Este, no sé, hicimos varias cosas juntos. nos agarramos un tren. Este, y ya llegábamos a la punta de, de Sumatra, ¿no? Después de unos 10 días. Y ahí yo necesitaba ver el Krakatoa. Entonces no podía dejar de pasar esa oportunidad. Y esta Miriam, este, no sé, no se la antojaba tanto, era mucho dinero. Acabamos de vernos en Yakarta. Total me fui con 20 o 30 indonesos, todos locales. Conocía Putra, conocía Ert. Eddie y también me la pasé con ellos, escalamos juntos el volcán, las fotos un volcán, no sé, todas son islas, el, el volcán fue tan fuerte, con 13.000 bombas atómicas como las de Japón, y la erupción se escuchó desde Indonesia hasta Australia, o sea, una de las erupciones más fuertes de toda la historia, de hecho destruyó no sé cuántas islas, mató no sé cuántas personas, este, un desmadre que sucedió así que, vale la pena y ya con Miriam este nos vinimos a montar. y ahora, escalábamos juntos el celero Bukit Celero y es la vida más impresionante que el Santubon este, era como un dedo prácticamente el, el como alcalde del pueblo nos, nos sí, llevó sí. con un guía herpie, y nos llevó para allá dice que sí, que sí podíamos, podíamos subir, no sé qué pero sí pudimos subir, cuando llegamos ya a las faldas del dedo, digamos pero de ahí para arriba, está cabrón, yo traía crocs y me dijo este güey, quítatelos porque tienes más agarre con, con la piel y sí, tienes más agarre, pero de todas maneras esto eran rutas para escalada en roca o sea, mira, yo soy, soy el último en rendirme en cualquier escalada pero aquí, en, en 10 metros que subimos así, 20 metros Hubo dos veces que pff, yo sentí que ya me iba que, que no, no, esto es demasiado y luego con lo que me pasó en la moto, con la rodilla mal que no, no, no, no, no puedo Fuimos a Yakarta y nos tocaba separarnos a mí y de mí. ella seguiría a Java y yo se me acababa la visa así que tenía que salir del país y unas semanas antes me contactaron dos mexicanos este, el Alex y el Gerardo iban a Tailandia Entonces pues con dos mexicanos de pretexto voy a Tailandia se pues, voy a tener que ir así que compré mi bolito a cual, un poco pero ya esto ya se extendió mucho eso será una historia para la siguiente ocasión besos y abrazos No quería un helicóptero, no quería un helicóptero aquí, en medio de la jungla de Sumatra, tristemente no soy tan estúpido, tristemente, la vida no es fácil.